Ruta 3 de Teselia, salen Pidobe, Patras, Blitzel, Lillipap y Purloy. A nivel 11 salen Blitzel y Pidobe. Si hago un reprente a nivel 11. Así que chicos. Vale, primer Pokémon de la ruta 3! ¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy vamos a por el siguiente líder de gimnasio a ver si nos da tiempo a terminarlo y a capturar nuevos Pokémon y a liar la partísima, ¿vale? Me apetece hacer un montón de cosas, pero antes os voy a enseñar el equipo Pokémon porque sí, hermanos, he os lo voy a enseñar por aquí y estuve haciendo ayer un directo, que por cierto veo que Yuri ha conseguido un objeto que vamos a coger ahora. Eh, Yuri nivel 11, ahora os explicaré por qué. Nico no lo he levelado. Javis 16, V al 15, Ambrosio al 18. Eh, chicos, en teoría, en teoría, eh, tanto V como Ambrosio tienen ataque máximo, ¿vale? Les he levelado para los EVs máximos. No he contado realmente cuántos EVs tienen exactos. Pero más o menos sé que tienen eh, 250 en, en ataque, ¿vale? Javik se ha quedado un poco ahí porque va a evolucionar Y antes de, quiero hacer la evolución en cámara Así que eso está Y nada, vamos a quitar el objeto a Yuri para ver qué tiene Dame algo bueno, dame algo bueno Cuerda huida, qué basura eh, Me dio muchas cosas, ¿vale? Me dio muchas cosas eh, Yuri, os lo voy a enseñar Me voy a poner los cascos que no digo nada Y vamos a ordenar un poquito la bolsa, ¿no? Lo que viene siendo, ahí está, ordenamos los objetos aquí Y ordenamos aquí que si podéis comprobar, hermanos tenemos poción 10, super poción 4 e hiper poción 1. Brutal, eh, mazo de pociones que nos dio el, el Lilipup. Además de antídotos, nos ha dado curas totales. O sea, tenemos. Tenemos para aburrir, compañeros. Cada vez que queramos cosas de estas, solo hace falta levelear un poquito y Lilipup. Ok, ahí está, el CGR. El CGR, chavales. Por fin, lo tenemos. Ah, que ahora viene esta. Trufa Ah, oye, muchas gracias por haber ayudado a mi hermana Toma, te doy esto como... ¿Qué me da? El blog de amigos ¡Wow! Incredible Paso del blog de amigos No tengo amigos No quiero amigos Soy... No bueno, voy a decir el nombre Ay, no voy a decir el nombre No voy a decir el nombre Compañeros, ruta número 3 Aquí hay multitud de combates, ¿de acuerdo? Porque sé que hay este combate doble Y además aquí está la guardería con un montón de combates Vale, vamos a hacer el combate doble lo primero a ver a quién tenemos en el equipo Yuri Vale, el Yuri nivel 11, chicos Es porque ahora usaremos el repelente Y forzaremos que nos salga un Pokémon de nivel 11 sí o sí ¿Para qué? Porque a nivel 11 salen tanto Pidove como Blitzel Dos Pokémon que no tenemos Me da igual cuál salga Obviamente prefiero Blitzel Pero si sale Pidove tampoco está mal, ¿vale? Un Pokémon volador Para dar tras tras a los tipo lucha Así que vamos a quitarle de aquí Porque no quiero que se extra levele y metemos a Havix Y a... Yo creo que a Ambrosio Para que evolucionen los dos, a ver si lo conseguimos Let's do this, vamos allá Combate doble, chicos, primer combate doble De la serie, vamos a unir fuerzas En el combate, pero mira bien, eh Esto, uno más uno son dos, vámonos Combatazo, chicos Tenemos que reventarlo, creo que vamos muy por encima De nivel, vale, para estos combates, si no me equivoco Purloin y Purloin, originalidad Incredible, nivel 10 Vale, no vamos tan por encima, un poco sí Un poco sí, no vamos a negarlo pero no tanto, placaje. Y. placaje también. Al, a este, yo creo que lo mato, ¿no? De placaje. Ahí que va, placaje de Ambrosio. ¡Pum! ¿Cómo se notan los 255 de ataque, chavales? Ahí que va. Javix sube de nivel. Va a evolucionar 100% en este combate. Y. ahí que va. Placajito que se lleva por lo. ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¿Qué hablas? Vale, pues otro placaje ahora sí, ¿no? Obviamente, otro placajito y para su casa, ¿vale, compañeros? Pues tenemos la primera evolución de la serie que es nuestro Starter. ¡Qué ganas, tío! ¡Javix Crack! Ahí está. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. De locos, chicos, de locos. Dios, cómo mola. Nuestro Pig Knight. Que por cierto, ojito a esto, ¿vale? Eh, el Turnilock no te permite levelear más allá del nivel 55 Si los leveleas más del 55 Entonces no entran al torneo, ¿vale? Pignite aprende en e Igneo al 52 Si no me equivoco Y Mbouar al 62 De manera que Envoar, para que aprendan e Igneo, Tiene que haber pasado por Pignite a nivel 52 Si queremos que entre al torneo Pero no creo que, que, que queramos que entre al torneo Lo decidiremos si conseguimos un Darmanitan O si no, ¿vale? Porque creo que es importante Por cierto, aprendió Nitrocarga al nivel 15 Que no lo he dicho Quitamos Asquas. Ascuas me da un poquito de asco y teniendo empujón, pues mejor que mejor Hola señor Pampur, placaje A ver cuánto le quita, tío, estoy 8 niveles por encima, eh Pff, Reventadísimo y sube a nivel 19, chicos Chicos, se viene Segunda evolución de este juego Claro que sí, Ambrosio, te queremos Ambrosio Vamos allá Pa, pa, pa Este sí que ha querido evolucionar mientras no le peleaba Pero quería que fuese 2-5-2 ataque y tampoco me importaba evolucionarle o sea, no evolucionarle y seguirle peleándole, ¿vale? Así que ahí está Tenemos un herdier con intimidación, chavales Esto es importantísimo para el gym Importantísimo Ahora veréis la estrategia que tenemos para el gym, ¿vale? Va a ser muy clave Vale, aquí... ¡Oh! ¡Ah, es verdad que había combate con Cheren! No me acordaba, tío, no me acordaba, vale ¡Eco, un momento! Los dos tenemos la medalla trio, Así que vamos a ver quién es el más fuerte Compañeros ¡Combatazo contra Cheren, hermanos! ¡Ay, que va! Me acordaba de que había combate contra Chen, pero no, no, estaba un poco ahí, un poco ahí, que no sabía dónde era Dos Pokés ¿Empieza con Oshawott? Empieza con Oshawott, vale, esto es bueno Empezamos nosotros con, con V, que está al mismo nivel aproximadamente Vamos a ver qué me haces, tío este Oshawott, ¿vale? Voy a tirar de... mordisco... es que no sé si se ve más rápido Voy a ir a atacar arena, venga, atacar arena Ahí, látigo, me baja la defensa, Ok no eres atacante especial, hermano. Ahí que va, le bajamos la precisión. Otro ataque arena. Ahí te lo comas. ¡Ay, Spitfire. eh! Es speed tie, chavales. Misma velocidad. Pistola de agua. Vale, me baja la defensa. Y lo falla, hermanos. ¡Madre mía, V! V se saca el nepe, placajaco! ¡Placajaco! ¡Pum, pum! Y. Uh, más de la mitad de la vida que tiene vaya. Así que necesito dos turnos más. Pistola agua, que lo vuelve a fallar. Placajito. Hidrochorro. Ok, ok, placaje, otro placaje, foco energía, foco energía, todo lo que quieras, que vas a morir en 3, 2, 1. Y tiene otro. Purloin. Vale, bueno. Eh, me ha bajado la defensa. Voy a cambiar a... Eh, Nico. Vamos a probar a Nico, tío. Es que, a ver, Nico me da un poco de asco, ¿vale? O sea, las cosas como son. Puede que se vaya del equipo en bastante poco tiempo. Ataque arena. Ataque arena Corte Y lo fallo Madre mía Vale, lleva fallando Látigos cepas 18 millones de años Voy a cambiar de Pokémon O sea, las cosas como son Metemos a V otra vez Y Golpes furia Me parece estupendísimo Placaje Hasta luego pichón Es lento nuestro V ¿eh? O muy rápido el purloin Puede ser muy rápido el purloin Puede ser muy rápido ¿Por qué? Si tenemos las mismas medallas de gimnasio Porque yo entreno EVs Crack Yo entreno EVs Ya estaría chicos Hecho se viene captura de ruta Pero, como bien os he dicho Os lo voy a enseñar por si acaso eh, No lo veis, lo tengo por aquí Ruta 3 de Teselia. Fijaos chicos cómo salen Pidove, Patras, Blitzel, Lillipap Y Purloin A nivel 11 salen Blitzel Y Pidobe. si hago un repelente a nivel 11 Así que chicos También podría hacerlo a nivel 13 en la hierba en Oscura Que está más abajo Pero vamos a hacerlo ya de ya eh, tengo repelentes, me parece, así que lo, lo voy a comprobar ahora mismo ¿Tengo repelentes? Creo que sí Cogí alguno con, con... Cogí alguno con este, sí, repelente 6 Yo creo que de sobra Así que chicos, cambiamos de Pokémon Metemos a Yuri Activamos repelente Ahí que va Y desearme suerte Que salga, eh, o Blitzer. Bueno, Blitzer lo pido y va a salir, ¿vale? Pero la pregunta es, ¡Superpotty! Vale, perfecto, tenemos un montón ya. O sea, tenemos un huevo. La pregunta es: ¿qué saldrá antes? Ah, que no salga Odino, no quiero Odino, eh. Vale, primer Pokémon de la ruta 3: ¡1, 2, 3! ¡Vamos! Este Blitzel, joder! ¡Vamos! Este Blitzel, hembra! Grande Blitzel, nivel 11, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, ojo, eh Tenemos pokebas ¿no? Sí, tengo Superbolas, Ball, O Caso tenemos un montón de cosas Eh, voy a tirarle Pokéball, a ver qué pasa No sé qué ataques tiene Ahí que va esa Pokébolcilla. Blitzel, tío, Blitzel Vamos para allá uh, no da ni un toque Vale, Onda volt tío ¿Cuánto me quita esto? Ay, ay, ay, ay, ay ay. Eh, Lilipa, Lilipa. Más de la, casi la mitad de la vida, tú eh, voy a sacar a Nico, venga Sacamos a Nico aquí, yo creo que contea bien el tipo Eléctrico Ahí va, va carga, carga Ostras, chavales, cuidado, eh Se sube la defensa especial, bueno, me da igual Lengüetazo, a ver si lo paralizo Ahí que va, no, no lo puedo paralizar, ¿no? Porque es tipo eléctrico Oh, sí, sí que puedo, sí Tiene valla cereza Tiene vaya cereza, ostras Vale, lenguetazo Ahí lo llevan, paralízalo otra vez es Dios Nico está diciendo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Perfecto Voy a... Voy a hacer lengüetazo otra vez No quiero... No quiero matarlo Vamos a intentar dejarlo en... En rojo, ¿vale? Bueno, en, en naranja Yo creo que está bien así Pokeballs Vamos para allá Blitzel Captúrate, hermano Vamos allá Vamos allá Tiene que capturarse, ¿eh? Paralizado Uno Dos Tres ¡Bum! ¡Claro que sí! Blitzel, atrapadoto Y vamos a ver eh, que nos ha salido en buena naturaleza No sé si es más físico que especial Este bicho, ¿eh? ¿Es más físico o es más especial? Creo que se puede hacer de las dos maneras ¡Mote! ¡Claro que sí, mote! ¡Ostras, un mote, por supuesto! Eh... No lo he preparado El mote de este Blitzel Va a llevárselo En la grandiosa Sofía Castro Sofá, Enhorabuena, Sofía Eres un Blitzel, que ojo, ¿eh? Ojo con Blitzel, ¿eh? Ojo Sofa Y puedo poner tildes Perfecto Perfecto hermanos Vale, por favor Por favor Que me haya salido bueno eh, ¿dónde está? Aquí está, aquí está aquí está. Sofá, A ver Est Stats. Electromotor sube la velocidad Vale Neutro Vale, neutro Neutro es bien Neutro es bien Tiene más ataque que ataque especial Igual es así de base O igual son los chips, No lo sé Mucha velocidad tiene Creo que es mejor la otra, ¿no? La que no es electromotor no lo sé, no lo sé. Eh, ataque rápido látigo, carga y onda voltio. Me gusta, me gusta, me gusta. Neutro me gusta. Porque prefiero neutro que cualquier liada, ¿vale? ¡Compitruenos! estamos en la cueva manantial. Y, hermanos, podemos capturar aquí a drillbur Futuro Excadril. Ojito, porque tiene que salirnos... Buenérrimo, hermanos, buenérrimo Pero antes tenemos que poner un repelente Porque eh, si no tenemos el repelente puesto eh, Nos puede salir otro Pokémon No queremos eso Vamos a poner el repelente Vamos a luchar contra el Team Plasma Y luego ya vamos viendo a ver qué sale Si es bueno, si no es bueno, lo que sea ¡Eco! Parece que a estos pesados no les sirven las palabras, ¿verdad? Eh, no, y de hecho tiene pinta de que nos va a dar la turra, ¿verdad? Puede ser, puede ser ¡Ah, bueno, bueno, bueno, bueno! Ha sido mucho menos de lo que me esperaba. La verdad, esperaba aquí, el, no sé, la mítica lección moral de 10.000 años. Vale, ¿un Pokémon? ¿Qué es? Pensaba que era combate doble esto. Patrat. Ok, será después, imagino. A ver, nivel 12, V. V, hermano. Me muero. Tienes que poder con este Patrat. Placaje, lo mataremos de un golpe. Venganza. ¡Oh! Vale, en teoría esto es GG. Placaje, lo matas de un golpe... ¡Pum! ¡Claro que sí, hermano! Así me gusta Y ya estaría eh, ¿Has ganado el equipo? Vale, gracias, gracias Estoy alucinando por haber perdido... Oh, ok, ok, ok En teoría ahora hay otro combate con un combate doble O eso creo O eso creo En efecto, compañeros, en efecto Hay combate doble Así que vamos para allá En teoría es este, ¿no? Sí Vale, equipo plasma, compañeros, que tenéis Un patrat y un patrat el equipo, el equipo que plasma la originalidad Es increíble Chiste malo, ¿vale? Chiste malo, la verdad como hay, hay que reconocerlo Vale, dos patras a nivel 12 Pues nada, placaje para uno Y placaje para el otro Si es que me lo están pidiendo Me lo están regalando hay que lo llevas ¡Uh! ¿No lo mato ahora? ¿Qué ha sido antes? Max maje? Oh, pistola agua Esto es trabajo en equipo, chavales Y lo demás es tontería, claro que sí Ese patra debilitado Y queda uno Mordisco Perfecto, no me ataca a mí, así que estupendísimo Placaje me, me, me notifica el, el, el Windows Placaje lo mata Ahí está De un golpe este sí Madre mía, compañeros, menuda chapa me están dando Cheren, corta, corta Su, Suficiente turra por hoy, gracias uh. Vale, hermanos, pues es el momento de capturar al poderoso Drillbur En teoría aparece por aquí en una nube de polvo Así que, Drillbur... Drillbur, compañero En teoría aparece por aquí, no sé Sigo esperando, ¿eh? Tiene que aparecer en cuanto... En cuanto... aparece una nube de polvo Con una nube de polvo aparece Drillburn. Vamos ¡Uh! Chicos, tenemos nube de polvo Y primer Pokémon de la ruta de la Cueva manantial! Es un Drillburn, obviamente <ríe> Le pongo ahí toda la epicidad Pero realmente eh, era Drilbur. <ríe> Vale, nivel 11, pues vamos a cambiar eh, Vamos a meter a A Nico, ¿vale? Porque Nico es el que tiene lengüetazo para paralizarle Además es tipo plantas, bueno, ya sabéis, hombre, ya sabéis De qué va Nico, a ver, Drillbur, ¿qué tienes? Bofetón Lodo, bueno, no me va a quitar mucho, ¿no? Un PS, chavales Tiene que salir bueno Tiene que salir bueno Eh. lengüetazo va, paralízalo, Nico, por favor lo, lo ha fallado, no me lo puedo creer Nico, no empieces a fallar, ¿eh? no empie Gracias, gracias al señor Oro. Paralizado en turno 1, chavales Paralizarlo en turno 1, perfecto, bofetón lodo. Va a empezar a bajarme la precisión, que no me va a hacer mucha gracia. Voy a ir con látigo cepa, lo mataré, no creo, ¿no? No creo que lo mates. No lo mata, no lo mata. Vale, perfecto, lo deja en naranja. Pokeball. Drillbur, compañero. Captúrate, por favor. Drillbur, ahí está. Uno, dos, tres. Y ahí lo tenemos, compitruenos, Drillbur, atrapado, todo que sea bueno, que tenga una naturaleza buenísima, chavales. Y el mote de este Drillbur se lo va a llevar el todopoderoso en Manuel. Gracias a estos comentarios que dejáis y gracias a todo lo que apoyáis, os podéis llevar mote en esta serie. Así que dejad comentarios, chavales, dejad comentarios en Manuel. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¿Lo tenemos? Espérate, que se me ha olvidado mirar la, la naturaleza, compañeros eh, Vamos a ver qué, qué tal nos ha salido este Emanuel, chicos ¿En Manuel? ¡Ay, malo en velocidad! Bueno, en defensa, malo en velocidad eh, ¿Cómo se llama esto? Plácida Bueno, bueno, podría ser peor, podría ser peor Malo en velocidad es bastante malo, no lo voy a negar Pero bueno, eh, está bien, o sea, las cosas como son No, no me puedo quejar, ¿vale? Con pitrenos. Antídoto, bueno, bueno Está Cheren ahí, tío Está Cheren ahí, macho Pero que parece mi madre, tío es que, me, es que no me deja ni respirar, hermano Hola, Cheren ¿Qué pasa, crack? Bajamos por aquí Giramos aquí a la izquierda Y... Uh, un objeto Vamos a coger esto Vamos a coger esto que es... Superbola Tenemos unas cuantas Estamos guardando Superbola Estamos guardando Casobolas Estamos guardando Pokéballs de todo tipo ¿Tú quieres luchar? No, no Ah, pues sí Es fundamental poner en práctica los conocimientos que has aprendido Vamos para allá Combate en el puente, chavales Let's go Hola, dos pokés ¿Qué tienes? Patrat Bueno Patrat lo sabemos, chavales Patrat, de sí, sí. más nivel 12 también Placaje ¿Lo matas? Detección Detectame esta <coughs> Perdón Perdón, ¿vale? Perdón, me, me he venido arriba Lo sé, soy consciente Hermanos Ya estamos en ciudad Esmalte Claro que sí Hemos llegado Y... Uh, ya está mi madre aquí Hola, mamá Hola, te quiero, Cheran Cheren, sígueme Sígueme Oh, my God Nos va a dar Nos va a dar Nos va a dar otra otra, qué pesado, qué pesado. Vaya Satania. Oh my god. Pues hermanos, yo creo que nos da tiempo a hacer el, el combate contra N. Así que 3, 2, 1. ¡Let's do this! Hola N, hermano! Bienvenido! ¿Qué me cuentas hoy? Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás. La verdad revelada sobre los Pokémon encerrados en las Pokeballs. Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores. Y un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud. Seguro que compartes mi visión. No. <risa> mm, qué decepción. Pero quiero comprobar si podrías ayudarnos a mis amigos y a mí a hacer realidad este sueño. ¡Copitruenos! Último combate del día. Combate contra N. Vamos para allá. Tres Pokés. Y empieza con Pidobe. Oh, Pidobe. Vale, podemos con Patrat. V se está sacando hoy el día. Se está sacando hoy el día de una manera. Placajito. Vamos. Ahí lo llevas. Pipan. Lo mata. No lo mata. Bueno, malicioso. No me preocupa. Placaje. Ataque rápido. A ver cuánto me quita. Uf, puf. Placaje, cómetelo, perfecto Pidove, easy peasy ¿Qué me sacas? Timbur, oh Aquí hay que cambiar, eh Me ha bajado la defensa, no quiero problemas Cambiamos a Ambrosio Y así le intimidamos Vale, perdón compañeros que me han interrumpido El gameplay y he tenido que irme unos segunditos Cambiamos a, a Javis Que va a reventar a este Timbur, paso de líos con Ambrosio Paso de críticos, paso de nada Y luego podemos intimidar otra vez Javis, hermano, patada, uh, patada baja, vale Vale, ahí está, vale, me quita, me, quita, me, quita, me quita algo, eh, me quita algo bastante Vamos a hacer nitrocarga, a ver si somos capaces De quemarlo, bueno, quemarlo no, de reventarlo De un golpe, vamos, Pyknight Tú puedes, tú puedes matarlo ¡Uh! Casi, lo deja a nada Patada baja ay, ay, ay, ay, que me está reventando poco a poco Placajito, placajito, placajito Y ese Timbur Pa' su casa, baby, perfecto Vale, le queda uno, eh Le queda un Pokémon, chicos Timpole, uh, Timpole ¿Creéis que Patrat puede con él? Vamos a intentarlo con Patrat, chicos Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo A ver si podemos... Tipo el nivel 13 Y quiero que V, quiero que V reviente, ¿vale? Quiero que... Rayo... ¡Uh, rayo bruja. A ver cuánto me quita ¿Cuánto me quita? ¡29! ¡Oh, my God! ¡Madre mía lo que quita! ¿Creéis que lo mato un golpe? Yo creo que no Cambiamos a, a Ambrosio Y yo creo que Ambrosio aquí ya lo puede terminar A este Timpole Intimida, además Rayo Bruja, que no me quitas nada, chaval Placajito ¿Y lo mato? GG, chavales GG contra N, GG, claro que sí Perfecto, joder, hemos jugado bien, eh. hemos jugado bien Ha sido fácil, ha sido easy peasy Uf. Con los amigos que tengo ahora no puedo salvar a todos los Pokémon No puedo descifrar la fórmula para cambiar el mundo Necesito más poder, uno capaz de disolver a cualquiera hmm. ¿Cuál será ese poder, compañero? Ya sé dónde puedo obtener la fuerza que necesito de Reshiram, el Pokémon legendario que ayuda al gran héroe a construir la región de Teselia. Me convertiré en un héroe y también en tu amigo. Ok, ok, ok. No sé por qué dice de Reshiram cuando aquí es Zekrom, ¿no? En este juego. No sé. Pero vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Mañana tocará gimnasio. Y ya sabéis, cuando toca gimnasio, ¿qué es lo que toca?